Pese a que este evento ya lo conozco hace varias semanas, nunca lo anuncié como para que digan... Bueno, yo voy porque este va. No creo que ninguno de ustedes vaya porque yo vaya, pero está bueno pensar uno mismo que realmente alguien me quiera así. Los invito formalmente a la Argentina Idol Festival Night Edition o Party Night Edition o como era, Party Night Project, ese era, cualquiera Así que Gaby, voz de locutor, por favor, haced lo tuyo. El sábado 18 de febrero a las 12 menos cuarto, en el Year Music Club en Álvarez Thomas 1078, se realizará el Love Live Argentina Idol Festival Party Night Project donde tendremos proyecciones, lights, pv, envis, trivias, karaoke, <ríe> voy a estar, sorteos, show en vivo y mucho más. Solo para mayores de 18 años, en la puerta de la entrada está 1000 online, podés pedir 2 por 1500. <ríe> Cualquier cosa está todo en la descripción por si sí, quieres ir. Este, yo voy a interpretar X yes en español, no lo pregunté todavía si puedo hacerlo en latino, pero es mi versión y a mí me gustaría hacerlo. Vamos a tomar mucho, espero que la, la birra esté accesible y que haya buenas birras, por Dios. Eh, no sé, Amstel, Capaz, Una Kilme, Brahma, cosas así, Schneider, Heineken, bueno, eso está muy caro. Stellar, Twice, Miller, Dios mío, cuántas birras. Si ustedes me quieren invitar a mí una birra, yo les voy a decir que sí, obviamente. ¿Cómo les voy a decir que no? Así que bueno, nos vemos allá. Espero poder practicar bastante para hacer el karaoke de mi, de mi propia versión de Jesse Area X. Y nada más, es su bla bla ha, <laughs> ha,